¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí, desde aquí. Bueno, chicos, antes de reanudar con el video... ...quiero decirles que por favor me vayan a seguir a mi Instagram... ...a mi TikTok y a mi página de Facebook... Ya que hoy en día voy a estar publicando pues memes de vez en cuando. Y si no pues publicaciones o pequeñas partes de mis videos. O mejor dicho pequeños clips de mis videos. Ahora, eh, ahora sí a lo que vamos. En el episodio anterior de Minecraft eh, habíamos visto el tren más largo de este mundo tutorial. Y ahora toca explorar pues lo que poca gente ha este, Pues lo que sería investigado. Para esto nos vamos a ir a esta zona de por acá Está casi ubicado saliendo del respawn Porque el respawn es por allá Nos seguimos derecho por los cultivos Giramos a la derecha, subimos Y listo, aquí está nuestro caballo Bueno, nuestro futuro caballo A ver, mira, acá hay otro caballo Hay muchos caballos, es la fiesta de los caballos Ya no, ese es un burro Ese es un burro A ver, vamos a, a montar a este caballo Espero y si sí se deje No Espero y si sí se deje domar fácil No, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Mil perdón Perdón por haberte pegado No, pues ahora menos se va a dejar Perdón, perdón caballito Perdón caballito No, perdóname, en serio Perdóname Por favor Seamos buenos amigos Caballo Seamos buenos amigos No, ya no se va a dejar Mil perdón caballo Mil perdón a ver, vamos con este caballo Este es macho, se ve Por favor, caballo Tú no seas este es como el anterior A ver, caballo, por favor Por favor No. Vamos, sé que... Sé, sé que tú puedes Vamos Sí se puede ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿Será porque le pegué al otro? Caballo, marica Vamos con el otro A ver, este se ve hembra este es hembra Se me hace que este es hembra No, Dios mío Por favor Por favor, caballito Caballito No, no, perdón, perdón También a ti te pegué Perdón, mil disculpas caballos Por andar perdiendo el tiempo aquí con ustedes A ver, vamos a continuar de una vez con esto Los caballos de, de, de plano ya no Ya no se van a dejar domar Así que domesticar, mejor dicho No sé cómo le quieran llamar Ahora, ¿tengo las elitros? Sí Esta vez espero que no me vaya a pasar lo del video pasado de que no me funcionaban No me funcionaron las elitros y, y pues salí volando y me quedé a medio corazón Bueno, no medio corazón, me quité cinco corazones y me quedó una pequeña porción de vida Ahora vamos a subirnos por acá ¿Por dónde más? Ah, por acá Fuegos artificiales, estos también nos pueden subir <risa> Subir, servir para Pues para impulsarnos en nuestro viaje Con las elitros El quien no lo sabe, si sí se puede hacer eso Ahora, quiero ver Si aquí hay, hay fuegos artificiales Ya hechos, no, pues aparecer no Vamos a hacernos unos Creo que era Así y así Sí, exactamente Vamos a craftear todo esto nos, nos vamos a poner a por acá Nos subimos a lo más alto Y vamos a ver, pues... Pues qué onda Ahora, listos para el salto, chicos Espero y no me vaya a morir La zona que vamos a visitar es la de allá Ahora, vuela Ahí está, bien hecho Bien hecho ¡Hey, ¡Me impulsé mucho! ¡Me impulsé mucho! ¡Demonios! Me impulse mucho Sí, me impulse mucho, demonios A ver, me tengo que recargar en una zona me tengo que subir a una zona, mejor dicho De tal manera de que pueda impulsarme con las elitros Porque de otra forma Este video se va a hacer muy largo ¿O sabes qué es lo que voy a hacer? Una cosa que no se me estaba ocurriendo hasta, hasta ahora Vamos a hacernos esto por acá Vamos a craftearnos Una mesa Por acá Esto por acá Y ahora se estarán preguntando ¿Qué estás haciendo? Nada más y nada menos que me estoy haciendo un bote Un bote para irme en el agua ¿Qué? ¿En serio? ¿Necesito una pala? Antes, no se, antes no, se, no se necesitaba pala Antes no se necesitaba pala Dios mío, me estoy equivocando mucho No, maldita pala Listo Feliz, contento Ya me puedes dar mi barquito Listo, bien hecho Ya ves que te costaba Bien, ahora hay que subirnos por acá Ey, ¿cómo me subo? Eh, así Ahí está, abordar. Listo, uy, uy, uy, uy, uy Esto, esto, esto, qué pasa Esto qué pasa Ah, ok, ok, ok, ok En este supongo que avanzo Ok, no No, no, no, no entiendo No entiendo mucho A ver, vamos a continuar con esto Vamos a continuar con esto Voy a hacer una pequeña pausa y van a ver un cámara rápida ahora sí un cámara rápida Bueno chicos ya después de que me cayera este de lo más alto ya por fin uy, uy, uy, uy. ya por fin este pues volvemos ahora quiero despedir vídeo video de por esta parte del mapa eh, por aquí por aquí por aquí por aquí no no no no vuela vuela vuela uy casi me muero casi me muero ah, por esta zona por esta zona para de paso hacer la miniatura no te vayas a morir excelente Excelente, ahora nos vamos a poner ya la primera persona, recuerden que es el video, la primera persona y listo. Ahora, como bien les enseñé en, en el video pasado de Minecraft, para hacer una buena, buena miniatura no, no, no se necesita de la edición. Simplemente veo un lugar perfecto y listo. Ejemplo, yo por acá me puedo voltear así. Me puedo ir a opciones, ajustes mejor dicho. Y ahora de nuevo nos ponemos en video. Esto, esto y listo chicos. No hay necesidad de la edición. Simplemente hay que hacer esto y listo. La miniatura hecha. Bueno espero que les haya gustado el video de hoy. Eh, mil gracias por, por los 600 suscriptores. Eh, la verdad es que el canal está creciendo muchísimo Y a una velocidad increíble Yo ni siquiera me lo esperaba Y pues bueno, como bien les digo este Pues nos vemos después Síganme en mis redes sociales Y ahí nos vemos, adiós